Hola bueno, buenas chicos, aquí estamos en pase otra vez. En este caso vamos a ver un poquito de matemática discreta. Una cosa que no habíamos hecho hasta ahora, pero es muy sencilla y seguro que es difícil encontrar en Internet porque es un método un poquito concreto, pero vaya a ver que es muy fácil de aplicar y os va a servir de mucho. Y es el método de las tablas semánticas. No sé si por Internet tendrá otro nombre, nosotros lo hemos conocido con ese nombre. Este método nos sirve para demostrar si un razonamiento es válido, si una fórmula lógica es correcta, eh, es satisfacible, un montón de cosas Y es un método muy sencillo Y la verdad es que incluso entretenido Entonces, ¿cómo qué, ¿para qué sirve esta otra ¿Cómo funciona? Bueno, pues ahora os vais a tener que aprender una cosa Que es lo que se llama la alfa fórmula y beta fórmula ¿Vale? Es decir, imaginaros que ahí me dan un razonamiento Por ejemplo, del estilo Hoy ha llovido El suelo está mojado Por lo tanto, si llueve, el suelo está mojado Por ejemplo, ¿no? Un razonamiento de eso que tanto escucháis Imaginaros, lo pongo como os lo encontraríais, ¿vale? Con literales que se llaman. Imaginaros. P entonces Q, por ejemplo. No P o Q, entonces Q. Vale, me lo acabo de inventar, no. A lo mejor que tú le he echas la hora. O existe el ciego. Entonces, ¿cómo, ¿qué tendremos que hacer aquí? Nosotros queremos ver si este razonamiento es válido, si está bien hecho. Eh, entonces, ¿cómo aplicaríamos el, el método hasta la semántica? Y aplico un poco la teoría y después haremos un ejemplo y veremos que es muy fácil en este caso nos preguntan si el razonamiento es válido o correcto también lo preguntar nosotros nos recogeríamos este razonamiento y construiríamos un árbol ¿Vale? imaginaros que esto es una serie de sentencias vale las alza fórmulas son fórmulas que están con el operador y con el operador lógico I, y las beta fórmulas con el operador lógico entonces, esto que nos da aquí, lo tenéis que imaginar como P, entonces, Q Y, o una coma, lo veréis a veces No P o Q Entonces, ¿vale? Este símbolo de aquí, de conclusión Q Cuando os den esto, sabéis que es lo mismo que esto Y os preguntáis si el razonamiento es lógico ¿Es válido? ¿O es correcto? Entonces, esto, construiremos con esto un árbol ¿Vale? Entonces, ¿cómo se construye este árbol? Bueno pues estamos tratando con alfa fórmula, borro aquí un poquillo. Las alfa fórmulas se, se colocan una debajo de otra. Y las beta fórmulas se construyen formando eh, como ramas. ¿vale? Entonces, como aquí estamos hablando de, ¿vale? esto también en, en el fondo es una alfa fórmula, ¿cómo se demuestra esto? Pues lo que vamos a hacer, ya lo habréis hecho seguro antes, o se había aplicado este ejemplo, estaría harto de hacerlo, es que para demostrar que es válido lo que vamos a ver es que lo contrario no es satisfacible, es decir a lo contrario no se puede llegar como reducción al absurdo, un poco entonces, lo que diremos es justamente lo contrario que pone aquí ponemos P entonces Q, ¿vale? todos lo dejamos igual no P o Q, ¿vale? un I, traducimos esto en un I y lo que decimos es no la conclusión, es decir, vamos a decir lo contrario a ver qué pasa entonces, como son alfa fórmulas la iremos construyendo una debajo de otra entonces Q P o Q y no Q y una vez que tenemos este árbol ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, pues el, el método es muy sencillo el primer paso siempre es buscar alfa fórmula ¿vale? lo primero siempre son alfa fórmula entonces nosotros primero alfa fórmula si no hay iremos por la beta fórmula en este caso, hay alfa fórmula. Pues miramos esta tabla, ¿vale? O la dejo aquí, o juntaré una imagen con la tabla más clarita, pero bueno, la dejo aquí para que la tengáis, aunque ocupen mucho. Entonces, estas son las alfa fórmulas. Vemos si hay algunas de estas. Estamos buscando un no o, un no entonces, un no no. No hay alfa fórmula. Todo lo que hay son beta fórmulas. Bueno, vamos a beta fórmula. Entonces, buscamos, y la primera es una beta fórmula, por lo tanto, pasamos al segundo al segundo paso fórmula Entonces yo siempre lo indico el orden en que la encuentro, aquí, ¿vale? Indico primero y que es una beta fórmula. No sé, es algo que me gusta en ese. Cuando encontramos una beta fórmula, ¿cómo se extiende el árbol? Pues muy sencillo. Nos vamos a la hoja, a cada una de las hojas, aquí solo hay una. Pero imaginaros que aquí hubiera otra otra hoja, aquí también habría que extender, ¿vale? Esto después cuando vaya, cuando hagamos el ejemplo, lo va a más claro. Nos vamos a las hojas y extendemos, como es una beta fórmula en ramas, si fuera una alfa fórmula, debajo de la otra, ¿vale? Entonces, P, entonces, Q, hemos dicho que no lo primero, lo segundo. Pues no lo primero, no P, lo segundo. ¿Vale? El siguiente paso, cuando ya hemos descubierto una alfa fórmula o una beta fórmula, vamos a ver si podemos cortar la rama o se quedan abiertas las ramas. Y ese de cortamos rama o dejamos abierta rama, es lo que nos va a decir, al fin, al final, si el argumento es válido. O otras cosas que ahora os digo que nos pueden preguntar. Entonces, ¿cuándo cerramos una rama? La rama la cerramos cuando, por ejemplo, encontramos en una misma rama, ¿vale? Encontramos un literal y su negado. Entonces le pondremos una X. Si, si miramos la rama y vemos... Esto siempre se mira normalmente de izquierda a derecha. Porque si, por ejemplo, vamos mirando de izquierda a derecha y vemos que en esta rama, no es el caso, pero imaginaros, todo lo que hay son o literales o fórmulas ya escondidas. Lo que haremos que decir que está abierta. Y en algunos casos, si esto lo encontramos, nos da igual restar el bueno, árbol. Aquí terminamos ya. Entonces, después el ejemplo, yo digo, lo veis más claro. Solo es un poco volernos en situación con las tablas semánticas. ¿Y qué nos pueden preguntar con estas tablas semánticas? Bueno, pues ya hemos hecho, entre comillas, el ejemplo más difícil, que es preguntar si un razonamiento es válido, que tenemos que eh, negar la conclusión eh, construyendo el árbol. Y otra cosa que nos pueden preguntar es, por ejemplo, si nos dan una fórmula, pues nos pueden decir si es, satisfacible y si nos dan una fórmula ¿vale? esto es el razonamiento válido pero también nos puede decir una fórmula válida si la fórmula es válida en cada caso buscaremos cosas distintas entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno muy facilito vamos a ver cómo funciona y veréis que es muy sencillo vale nos vemos en el siguiente vídeo